referirme Y es que y nosotros lo hemos hecho en, en reiteradas ocasiones y no nos vamos a cansar hasta que logremos, ¿verdad?, que esas personas que fueron eh, estafadas por la compañía MUNE eh, puedan recibir o que se le pueda devolver los recursos con los que fueron estafados. Y es, yo decía, en otras oportunidades, y es la labor que entiendo yo pudiera también hacer, el defensor del pueblo. Esta figura, ¿verdad?, que ya es un hecho, una realidad en términos teóricos, vamos a decir así, eh, para el país porque eh, ya existe desde la, ¿cómo se llama?, la primera defensora, la señora muy mayor que, que se convirtió, pasó a la historia por ser la primera eh, persona que eh, estuvo al frente, de este organismo que es el defensor del pueblo yo decía al principio cuando tomaba posesión el actual defensor del pueblo que se podía casar con la gloria verdad si él lograba intervenir o hacer que de alguna manera u otra pues esta empresa esta fue miles y miles de familias aquí en San Francisco de Macorís y en toda esta zona pues hubiesen en algún momento pudieran devolverle esos recursos, hay personas que han muerto producto de que no han podido eh, suplir las necesidades de medicamentos por cualquier padecimiento de enfermedad que que, que estaban pasando de manera que Victor. es una situación extremadamente difícil y yo espero que este caso sirva de precedente para muchas personas que tienen dinero y lo que primero piensan es llevarlo a cualquier lugar donde le van a dar un retorno en lo que son los intereses mayores, porque hay que producirlo, o sea usted tiene seguro que le van a dar un ejemplo 5 mil o 6 mil pesos mensual, un millón que usted tenga por ejemplo en un banco y usted prefiere sacar ese dinero de ahí para llevarlo a otros grupos que también este, se están creando, grupos de eso, de financiera, simplemente porque usted va a tener un mayor retorno a un mayor tiempo. Señores, la avaricia, la codicia, eso es malo, eso es un pecado capital, y además de eso, usted tiene que tener muy en cuenta que esto le sirva de experiencia a mucha gente, porque hay muchas personas todavía que piensan que el dinero fácil es bueno, y, y eso es su dinero, pues usted no puede correr ese riesgo. Ahí es que yo digo la importancia de usted aplicar la inteligencia financiera. Y con relación al caso de los MUNET, también entiendo que por más que los abogados quieran justificar y defender ese caso, eh, hay una situación y es que lo anticorrupción y delito y todo eso no puede ser solamente para los políticos, eso debe de aplicar a todas las empresas, a toda eh, a la persona de manera física ilícito. hace un acto ilícito. Mira, Nelly, Entonces, eso tiene que tener una respuesta. Mira, hay poca gente, Nelly, se, se da cuenta... De la gran cantidad de personas, porque por ejemplo hay gente que tiene 20, 30, 40 y hasta 60 millones de pesos. Por ahí hay personas que tienen 60 mil, 100 mil, 200 mil pesos y los pesitos que recibían para ir a comprar esos medicamentos para su tratamiento médico. Esa es la gran mayoría. Los que tienen 20, 30, 40 millones de pesos, esos son los menos y tal vez que tiene, claro... Ustedes son los suyos, los míos son los míos Yo no voy a cuestionar que usted tenga mucho o que tenga poco Pero tal vez el que tenga 50 millones de pesos Por otro lado, podrían tener 10, 15 o 20 Y todavía se le permite seguir viviendo Pero el que tenía 200 mil pesos, 300, 400 mil pesos Que recibía esos 1.500 Y que lo dejaban 100, pesos, ahí mismo para que se le multiplicaran los o sea, intereses Porque el, usted lo saca y hace una inversión El mayor porcentaje son ese tipo de personas que son así Por eso yo digo, por Dios mío, ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué el defensor del pueblo no ha puesto la mirada en este caso de Moné para hablar que estoy equivocado? Soy yo, ¿verdad? Y hasta pro consumidor también. Claro, exactamente, porque oye el nombre, defensor del pueblo, y esas tres mil y pico de familias que son afectadas con esa estafa de Moné, está, no son del pueblo. Tienen que encausar por ahí Entonces, ese caso. Eh, o sea, yo no, me gustaría que alguien me lo explicara. Si es tal vez que no se ha canalizado, que no hay por qué canalizarlo, porque se supone que eh, tiene que tener más conocimiento que, que, que cualquiera de los abogados que ha estado llevando el caso, el defensor del pueblo. Es cierto. Entonces, ojalá que este año 2022 pues, pueda servirle para que sensibilizar a las autoridades, y cuando digo defensor del pueblo, ese es uno de los tantos en el... Porque el Ministerio Público y las otras autoridades, eso le están dando larga, larga para que se olvide ese caso. De hecho, como eh, se está, está pasando, a veces se, se, se, se retoma el caso cuando van y un grupo de los afectados se colocan frente a las oficinas y eso es otra bulla, pero más de ahí no ha pasado. Ojalá que este año 2022 pues, pueda traer esperanza para que estos afectados, estas personas, estas familias puedan... Eh, ver la luz al final del túnel de que pudieran volver a recibir ese dinero con lo cual fueron estafados.